Siempre, siempre hubo yeyes. Abuelo, ¿cómo eran, cómo eran los más de 50. Pues éramos unos mozos que nos divertíamos muy diferente a conforme se divierte hoy la gente. Estos de la peruca larga que parece que son del otro mundo. Y lo pasábamos mejor que ellos ahora con todas las tonturas que de... hacen. Y ahora van pues de cualquier manera, ahora van como salen con unos pedos? de que han los grajos estiradores por detrás. Pero han cambiado los tiempos. Y ha cambiado el pueblo. Sabemos, nos hemos enterado, de que mucha gente se levanta a las 10. Cuando en Madrid la gente ya se levanta a las 7. Usted mismo, señora. Tengo una duda. ¿Se puede vivir aquí con 10? Mejor que Madrid con 15. Aquí ah, mejor con 10 que en Madrid con 15. Pero vosotros no ganáis 10.000 pesetas, ¿de dónde? ¿De dónde diablos habéis podido sacar dinero para los instrumentos? Del contrato con el casino. ¿Cuánto? ¿Cuánto os dio el casino? 100. 125. ¿Y 75, 100. 20 euros. No se ría, no se ría, porque todos los conjuntos hoy en los pueblos son una cosa muy seria.